Hola chicos y chicas, hoy les traigo top 10 mejores juegos para PC de bajos cursos Con el número 10 tenemos a... Bueno chicos, empezamos por Counter Strike, sí, bastante típico, ¿no? Pero lo cierto es que, aunque no lo creáis Aún así, pasando 20 años de su lanzamiento oficial, es un shooter que sigue contando con un número importante de jugadores diarios que suman a la lucha de un antiterrorista, ¿vale? Es un juego antiterrorista, ya sea lineal, junto con otros usuarios de todo el mundo o en partidas LAN con amigos, vas a poder disfrutar de este grandioso juego ya que no pide casi ningún requisito. Vais a poder jugar estupendamente. Número 9 Minecraft, chicos, es sin duda el juego de bloques que nos permite crear nuestro propio mundo y reglas A la vez que nos divertimos con amigos o acabamos con ellos, claramente <ríe> Gracias a su popularidad hemos podido ver las mejores obras de artes creadas gracias a este videojuego y eventos y demás Y es uno de los factores más importantes en que casi cualquiera puede jugar a este grandioso juego ¿Vale? No pide casi ningún requisito y es... Obviamente ya sabéis que juego es, ¿no? Pero es un increíble juego en el que todo el mundo lo recordará como en su infancia, o por lo menos yo. Número 8. Chicos, siguiente juego: World of Craft Classic, ¿vale? Este juego está basado en un mundo de ficción y la historia de Warcraft, donde se adopta el papel de un personaje virtual que interactúa con otros personajes y desarrolla como situaciones en un ambiente fantástico, como en un juego de rol. Siendo la cuarta entrega, creo, en este universo, ¿vale? O sea, creo que es el cuarto juego. Más popular en este tipo de juegos como rol. Y bueno, chicos, es un juego bastante, bastante fluido eh, que no necesita ningún tipo de PC gaming. Con un ordenador cualquiera, con un ordenador de clase, te da para jugar a esto. Número 7. Chicos, siguiente juego: Halo Spartan Assault. No es un juego esencial en la historia, pero si os gustó Halo 4, este narra los hechos acontecidos antes de este último, ¿vale? Y lo más importante, con mínimos requisitos para nuestro PC, eh, sin duda ninguna, es uno de los juegos que mejor va, ¿vale? Con un ordenador con pocos requisitos. Y bueno, como ya he dicho, para que le gustó Halo 4, este puede ser su juego. Número 6. Chicos, el LOL. Era lógico que el MOBA más famoso de todos los tiempos aparecería en esta lista. No solo nos ofrece un juego entretenido y de gran calidad, tanto jugable como gráfica. Sino que además puede hacerlo funcionar con el ordenador más básico, ¿vale? League of Legends es un juego de estrategia, para que no lo sepa Por equipos en el que dos equipos de cinco campeones se enfrentan Para ver quién destruye antes las torretas para alzarse con la victoria Espero que lo haya explicado bien Y creo que sí es así porque nunca he jugado al LoL Pero si me equivoco, corregirme, ¿vale? Número 5 Chicos, siguiente juego, este me encanta, ¿vale? Este me encanta, Left 4 de 2 la secuela de esta serie de videojuegos es sobre supervivencia y zombies, ¿vale? Es un salvavidas para aquellos días que no sabes qué jugar, pues con tus amigos podrías jugar a este juego. Hay algunos de ellos que no es muy aficionado a los videojuegos o que tiene un ordenador mínimo. Tranquilos que este juego es el ideal. Este trae solución para ambas cosas. No solo exige pocos requisitos para jugarlo, sino que sus controles son muy básicos, muy fáciles. Y muy rápidos de aprender para cualquiera Por lo que no hay excusa Sobrevivir en numerosas aleadas de zombies Trabajando en equipo Será nuestra única misión Número 4 Siguiente juego chicos Paladins Es un juego en primera persona Basado en objetivos A mí este juego me encanta Una partida de Paladins Se desarrolla con los dos equipos Luchando al más puro estilo rey de la colina Pues capturando puntos de control ¿Vale? Este juego sencillamente es la bomba Y no a poco Pide muchos requisitos, la verdad. Así que yo que ustedes me lo descargo. Creo que está totalmente gratis en Epic Games. Número 3 Chicos, el siguiente juego, Age of Spire 2, espero que lo haya dicho bien. Es un videojuego de estrategia en tiempo real, aunque los requisitos para que corran nuestro PC son mínimos. Algo que los hace perfecto para entrar en esta lista. Si es cierto, que ocupa bastante más espacio que los demás. Creo que son 30 GB. Por lo que si esto es un problema, siempre podréis tirar de la versión clásica. Número 2 Chicos, penúltimo juego, Flat Out 2 Seguimos con otro clásico, esta vez es de carreras El cual seguro que marcó la infancia de muchos y lo mejor de todo Es que de esos que guardar en la recámara para volver a jugarlo Ya pueda ser en unos meses o en unos años Lo importante es que lo vuelves a jugar una y otra vez La premisa es simple, coches, carreras Todo contra todos, y viral, eh, innumerables mapas de cualquier temática hay incluso donde jugamos los bolos lanzando nuestro propio personaje Una banda sonora, eh, por supuesto partidas en, con amigos ¿no? Entonces para pasarlo a lo grande con nuestros amigos como en mi familia mientras estés en casa Es perfecto chicos, este juego para un PC tan bajo es perfecto para jugar a carreras con tus amigos Número 1 y último juego, chicos, se llama Valheim, la gran sorpresa de este año 2021, nos ponemos en la piel de un hobby vikingo cuya misión será poner en orden en Valheim y acabar con aquellos enemigos de Odin, dentro de un sandbox de exploración, construcción, supervivencia, todo ello mejora notablemente gracias a su modo de cooperativo, con el que podemos disfrutar la experiencia con amigos, obviamente, si es que tenéis amigos, yo no tengo amigos, pero bueno... Además, no requiere de desorbitados requisitos para jugarlo. Así que nos viene perfecto para este top. Y chicos, hasta aquí el día de hoy. Espero que les haya gustado este top. Si queréis más tops, decídmelo por los comentarios y traeré la segunda parte. Hasta la próxima chicos, adiós. Y ahora, un baile para llegar a los 8 minutos. <risas>